Yo es que apuesto por, por hacer un tipo de comunicación multicanal. Muy o sea, considero, y dependiendo qué queramos, o sea, dependiendo qué queramos trasladar, habrá algunos que sean más efectivos que otros, ¿no? Pero creo que hay que analizar cada situación. Cuando queremos, desde luego, reaccionar ante una cuestión inminente, pues es que Twitter quizá no o sea, sea ese canal y desde luego responder a las demandas que nos vengan de forma rápida, lo más ágil posible, etcétera. Cuando estamos haciendo una campaña de comunicación cuyo objetivo queremos que, que llegue a un público más amplio o, o tenemos un objetivo muy concreto eh, y un público meta súper concreto, pues tendríamos que, que adaptarlo a, a estos canales que, que consideramos que son eh, fundamentales ¿no? para difundir nuestro mensaje. O sea, no creo que unos medios sean mejores que otros, creo que hay que... Eh, pensar en amplio y que hay que segmentar todo lo que podamos y atinar objetivos todo lo que podamos porque de esta manera eh, vamos a poder alcanzar objetivos comunicativos mucho más, mucho más amplios.